Y hoy vamos a hablar del, del Xbox Elite Controller Series 2 O Serie 2 Que tiene muchas cosas interesantes Nada más a simple vista Podemos eh, darnos cuenta que tiene aquí Caucho Precisamente para que tenga un mejor grip Y además si se fijan Cada una de estas palancas Es un poco diferente Y ustedes dirán Bueno, ¿y esto funciona para todos los juegos? No Por eso precisamente aquí podemos cambiarlas, podemos quitarlas, podemos ponerlas iguales ¿sí? tenemos una llavecita muy interesante que puede ajustar qué tanto se mueve cada una de las palancas y si se fijan este gamepad está supremamente chévere pero para los más tradicionales se puede llegar a usar uno tradicional ¿Sí? este para FIFA funciona muy bien porque da un movimiento mucho más manejable. Inclusive se puede hacer clic en las diagonales sin ningún problema. Y además, si se fijan, tiene presets o preconfiguraciones Una, dos y tres. Pero ahí no acaban las cosas. Además de cambiar las palancas y demás. Algo que en la parte de atrás se puede ver. Es que yo puedo ajustar qué tanto se oprimen los botones. Aquí muy poco. Aquí voy al medio. Y aquí se oprime un montón para los shooters. Ahora, seguramente los que lo tienen nuevo se van a dar cuenta que aquí se cayó una almohadilla de caucho. Lo cual quiere decir que esta parte no es tan de buena calidad. Ahora, estos son también botones que se pueden preconfigurar desde la app para ciertas aplicaciones. Lo cual ayuda muchísimo y es hasta medio trampa con otros jugadores porque... Puedo tener todo eso preconfigurado Aquí no acaban las cosas Si se fijan El case además de ser muy bonito Tiene Aquí una especie De carga O de posición imantada Y en el momento de cerrarlo Aquí Lo que puedo hacer Es conectar el cable USB-C Y Tarán Voy a empezar a cargarlo. ¿Es más costoso? Sí es más costoso. No es para todo el mundo, pero los jugadores acérrimos, esos que seguramente ya sienten que, que el control se les resbala de tanto que ha jugado, que ya está brillante, seguramente en el momento de llegar a invertir un poco más en esto, se van a dar cuenta de las ventajas que puede llegar a traer no solo no tener baterías como en este caso sino poderla recargar, tener un buen grip tener esta parte de las palancas especiales inclusive puedo cambiar esto para oprimir en las diagonales y acá viene la trampa, lo repito acá puedo preconfigurar los botones para que ciertas acciones como el dribbling en FIFA o cosas especiales sean mucho más fáciles y no requieran de tanta habilidad además esto de los clics que tanto me va a dar resistencia ayuda también en muchos juegos así que para los gamers repito va a ser una muy buena elección el xbox elite Series 2 un control muy pro para los pro